7 de la mañana con 49 minutos. Se lo veníamos anunciando. Eh, como cada año se realiza la campaña para la erradicación de la coca en nuestro país, se hacen diferentes evaluaciones, se hacen diferentes estrategias, estrategias para lograr con lo cometido y obviamente cerrar el año como tiene que ser. Vamos a ver y analizar cómo nos fue este 2021 ya a días de que se acabe. Pero para hablar de este tema, permítame saludar, porque está con nosotros el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Jaime mi Mamani, mi viceministro, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, eh, un gusto y por su intermedio hacer llegar un saludo cordial a todo el pueblo boliviano. Bien, hablamos de la erradicación de la hoja de coca, recordemos de la coca, perdón, el presidente Luis Arce prometió eliminar 9000 hectáreas de coca excedentes. ¿Se ha cumplido, no se ha cumplido? ¿Esta meta se logró? Bueno, es importante eh, informar al pueblo boliviano. El día de ayer presentamos el informe anual de las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca gestión 2021. Eh, se había dado inicio a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora el 1 de abril y para lo cual eh, nos hemos trazado como objetivo para poder cumplir con la, eh, con la ley general de la hoja de coca que está permitido en nuestro país, 22 mil hectáreas y en cumplimiento ante la, los compromisos ante la comunidad internacional, pues... Eh, eh, Hemos sobrepasado los 9.000 hectáreas que teníamos trazados como objetivo. Se ha llegado a racionalizar y erradicar 9.458 hectáreas en nuestro territorio nacional. Pues eh, de manera comprometida, nosotros como gobierno trabajaremos siempre en la estabilización de cultivos de coca pues eh, en los últimos años ha habido un incremento de 15% y es importante también que el pueblo boliviano conozca a, debido a que existe el incremento a los dos días de la, del golpe de estado que se ha producido el 12 de noviembre de 2019 las tareas de racionalización y erradicación fueron paralizados esa gestión tenía que erradicarse 11.000 hectáreas y ha faltado por erradicar 1.800 hectáreas el 2020, apenas el gobierno de facto, de los 11.000 hectáreas que tenía que erradicarse, ha erradicado 1.700 hectáreas. Y eso ha sido eh, reflejado en el informe que ha presentado la 1 que eh, existe un incremento de 29.400 hectáreas, que antes del golpe de Estado existía 23.100 hectáreas en nuestro país. Pero eh, en comparación con otros países, eh, eh, Bolivia está mucho mejor, eh, y ha sido eh, resaltado el modelo que implementa nuestro país por la 1 y por la comunidad internacional. Bolivia, si bien existe un incremento de 29.400 hectáreas, en los vecinos países como Perú existe un incremento o una producción más de 68.000 hectáreas, en Colombia existe una producción más de 143.000 hectáreas. Cuando hablamos de estos objetivos que se han cumplido, ¿cuáles han sido los puntos claves? ¿Cuáles han sido las estrategias para poder cumplir con estos objetivos tan fundamentales y que efectivamente en el 2019 no se hicieron? El objetivo, eh, y lo, hay que resaltarlo, fue el compromiso que se ha asumido como gobierno y hemos retomado nuestra política exitosa de control de cultivos de coca y también se debe a la conciencia del productor de la hoja de coca, al control social y también a la concertación y el diálogo. Lo que hay que resaltar, las tareas de racionalización y erradicación se realizan en el marco del diálogo, concertación y aquí resaltamos y valoramos el acompañamiento que ha realizado las autoridades y los dirigentes de las zonas productores de la hoja de coca también el esfuerzo y el empeño que ha puesto nuestros soldados es muy valorable en el corto tiempo, desde el primero de abril a la fecha hemos sobrepasado las 9000 hectáreas que teníamos trazados como meta y objetivo Bueno, Viceministro, he visto que trae usted algunas hojitas no sé si nos quiere explicar un poquitito este cronograma que tenemos a ver, présteme esta hoja por favor la vamos a mostrar aquí para que eh, efectivamente nos puede explicar un, un, un poco acerca de, este, de estos datos. Bueno, estos datos, eh, si bien eh, después de la, eh, de la nacionalización de nuestra política, ante la región andina, Bolivia ha reducido en los últimos 12 años. Bolivia representaba el 20%, ahora Bolivia simplemente representa el 10%. Ahí podemos ver... Eh, en cada año que, que ha habido en nuestro territorio nacional ha habido una reducción de plantaciones de hoja de coca y esto se debe al modelo que implementa nuestro país. En comparación, por ejemplo, de los últimos años podemos ir desde 2013 eh, Colombia representaba eh, 48 mil, Perú 49 mil, Bolivia 23 ,100 hectáreas. Pero aquí también es muy importante. Eh, en la región andina eh, hay un incremento de producción de plantaciones de hoja de coca, mientras nuestro país, gracias al modelo exitoso que se implementa, existe una reducción de cultivos de coca. Como indicaba, el 2018 Bolivia contabilizaba 23.100 hectáreas y Perú estaba con 54.134 hectáreas y Colombia estaba con 169.000 hectáreas. Y en esta gestión, lo mismo, no Bolivia, si bien ha eh, incrementado su producción, pero nuestro compromiso ante la comunidad internacional y en cumplimiento a la ley general de la hoja de coca, pues eh, hemos retomado nuestra política y trabajaremos en la estabilización de cultivos de coca. No puede haber libre cultivo de coca, tampoco eh, cero de coca en nuestro país. Viceministro, recordémosle a la población en general y a aquellas personas que efectivamente nos ven afuera del país, la producción de este vegetal está autorizado en Bolivia, ¿hasta cuánto está autorizado como tal? En Bolivia eh, la producción de hoja de coca está permitido según la ley general de la hoja de coca mediante estudios que se ha realizado para el consumo doméstico 22 hectáreas. De los 22 hectáreas para el departamento de La Paz 14 ,300 hectáreas para el departamento de Cochabamba 7 ,700 hectáreas. Ahora, también se ha hablado, viceministro, de que, bueno, estas plantaciones han llegado, efectivamente los sembradíos se han extendido a los parques nacionales. ¿Se han estado real, realizando los controles también pertinentes para poder evitar de que los parques se sigan afectando? Bueno, nuestra política siempre es preservando nuestros parques, cuidando la madre tierra. Ahí eh, he presentado un informe la 1DC pues nosotros hemos realizado sobre vuelos de reconocimiento los lugares inaccesibles que son por vía terrestre, utilizando nuestros superpumas, pues aquí quiero resaltar también el acompañamiento, el seguimiento que ha realizado la 1DC a la cabeza del doctor Thierry Dostan, eh, en, en los parques tanto en Tignis se ha erradicado 68 hectáreas, en el parque Casasco 102 hectáreas, en el parque Amboró, 159 hectáreas. En el reservorio El Chores 135 hectáreas. Se ha intervenido en las áreas protegidas un total de 474 hectáreas. Y aquí un dato eh, muy interesante, eh, tal vez histórico, como nunca se ha desplazado ocho campamentos al departamento de Santa Cruz. Eh, una vez realizado el sobrevuelo, se ha podido identificar eh, una fuerte cantidad de plantillos de coca en el departamento de Santa Cruz. En el pasado erradicaban un promedio de 100 a 200, 300 hasta 800 hectáreas, pero en esta gestión eh, se ha erradicado 2,952 hectáreas en el departamento de Santa Cruz. Bueno, se está acabando ya el año, se viene el 2022, ¿cuáles son las proyecciones para el año? Bueno, para el año ya eh, estamos trabajando, primero, tener toda la capacidad logística, porque sin duda hay eh, lugares inaccesibles como los parques y para eso se necesita fuerte logístico, estamos trabajando en el mantenimiento de nuestros vehículos, en el mantenimiento de los helicópteros que son de vital importancia para poder transportar tanto campamentos, soldados a los lugares inaccesibles y para la siguiente gestión estamos trazando como meta 10.000 hectáreas para poder erradicar y de esa forma cumplir con la ley general de la hoja de coca y estabilizar a 22 mil hectáreas las plantaciones que están permitidos en nuestro territorio nacional. Para cumplir con estos objetivos y para cumplir realmente a cabalidad con todo esto, ¿cómo se ha hablado? ¿Cuál es el apoyo que estamos recibiendo del apoyo internacional? Bueno, eh, se ha coordinado tanto con la Unión Europea eh, mediante la 1DC, también nuestro gobierno viene realizando de manera eh, una fuerte inversión para las tareas de racionalización y erradicación y la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Y por supuesto, eh, la economía en nuestro país estaba destruida gracias al trabajo de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Poco a poco se viene reactivando la economía y ese va a ser muy favorable para las tareas de racionalización y erradicación en nuestro país. Viceministro, queremos agradecerle estos minutitos tan importantes y saber que se ha cumplido con un objetivo más, una meta. Se hablaba de 9.000 hectáreas, se ha sobrepasado 9.450 es la cifra? 58. 58 hectáreas, que realmente esto se ve, el trabajo en conjunto y, como decía, el compromiso por cumplir con las metas y los objetivos. Viceministro, el puñito de las buenas energías, que tenga un excelente fin de año, ya lo que nos queda estas dos semanitas. Muchas gracias por la entrevista. Estaba con nosotros el Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani. Después de esta entrevista y de estas buenas noticias, cuando son las 7 de la mañana con 59 minutos, hacemos una pausa. Ya regresamos.